...cuántos recuerdos me vienen a mi mente de este lugar... ...hay clásicos, sobre todo aquí en San Pedro... ...que bueno pues eh, no, eh, nos emociona cada día... ...sobre todo cuando hablamos con, del mundo de la restauración... ...del mundo de la gastronomía... ...y hay cosas que vamos a recordar toda nuestra vida... ...eso nunca se va a olvidar... ...hoy nos reunimos aquí... Eh, ...un gran equipo de profesionales... ...como nuestra querida Maribel Romero... ...una gran comunicadora... Eh, ...periodista... Eh, Reportera, Contada, sobre todo cuento, del, mundo, no digas digas, del mundo, del mundo, del mundo de la restauración, que sí, es algo sí. que te ha movido mucho, incluso que la has puesto en cosas, tú sabes también sí, nombre, ¿no? casa sí he intervenido de una manera muy, muy con ellos sí, sí. desde hace muchos años. Sí, la, el cambio de imagen, la elaboración de las cartas, las ideas, ¿verdad? Sí. sí, sí. sí. Es una, una gran historia. Bueno, ¿Qué te mueve Maribel a reunirnos aquí hoy? Porque más que nada somos amigos, somos personas que nos gusta lo mismo. Eh, tenemos esa influencia de muchos años, de haber vivido mucha experiencia. ¿Qué, qué te ha movido a reunirnos hoy? Aquí? Bueno, somos amigos entrañables, aunque seamos profesionales de la comunicación, pero a la vez somos grandes amigos y... y, y... Tenemos de vez en cuando tenemos que reunirnos fuera de todo el tumulto de gente y de eventos y de historias y disfrutar sobre todo la gastronomía a este nivel, que en pocos sitios se puede disfrutar igual, claro. Pero hoy nos trae aquí también un motivo muy especial y es que todos los reportajes son pocos. ...para este restaurante... ...que es eh, ya un emblemático... ...en todo en todo sitio, no solamente en España... ...sino también en el extranjero... ...porque todas las revistas más importantes... ...se han hecho eco de vuestra gastronomía... ...y de vuestro buen hacer... ...y es uno de los motivos que hoy... Eh, ...tenemos que resaltar. Claro, para mí una de las mayores satisfacciones... ...en cuanto a mi trabajo con ellos... ...es que inmediatamente que hicimos el cambio de imagen... ...tuvieron el premio internacional... ...en todo el mundo fue la mejor imagen de un restaurante. Sí, que está ahí. Ahí tenemos la mano. Lo prueba. Sí, sí, sí. Sí. Mano, ¿no? bueno. Y otros muchos porque tienen tantos premios. Le estaba diciendo, ahora mismo estábamos viendo hoy fuera... ...el premio que le dieron a, a Simón... ...la Asociación esta, de Sumilleres. Sí. Que como Exacto. aquí estas, estos restauradores... ...han sido siempre fieles a sus clientes... ...no salen, en el tiempo de servicio... ...no salen de aquí... ...y tuve que ir yo a recoger el, el, premio. el... premio... ...sí, es verdad... ...han sido pioneros en muchas cosas, ¿no?... ...como yo recuerdo... ...que hemos hablado durante la cena... ...esta maravilla que hemos tenido... ...que ha sido las catas de, de aguas... De agua, ...increíbles... Sí, cogida sí. gota a gota, ¿no?... ...sí, Pero, sí, bueno, ...la carta de, de ellos... ...nunca nadie ha tenido una carta de aguas... ...con 20 aguas de todo el mundo... ...eso es, sí es verdad... Sí. sí, y seguimos, bueno, dentro de lo, eh, una carta de vino con 300 referencias de vino del mundo, de toda parte de España. Son muchas. Son muchas, sí, la verdad que sí. Pero bueno, siempre trabajamos para el placer de nuestros clientes, para que tenga donde pueda elegir, de, desde un vino de 20 hasta 300 y 2.500. <risa> Cualquier momento es el momento de celebrar. Hoy hemos eh, celebrado también un próximo reportaje que te van a hacer en una revista prestigiosa sí. de, lo de lo mucho auge. ¿No? Sí. Me lo ha pedido la revista más claro. importante de este país que querían que por favor, y, m, en lugar de ellos fuera yo quien viniera a entrevistar. Ah, a... Claro, siempre un placer sí. tener teneros aquí. Ya saber, sabes la que la próxima siempre... revista de restauradores lo veréis sí. Sí, sí. Y bueno, aquí siempre un placer teneros. Eh, soy siempre bienvenidos si y ya sabéis, habéis probado y seguimos siempre en la misma línea para hacer eh, honor a mi hermano y bueno, y siempre lo tenemos aquí con, con nosotros presente. Pues sí, no, claro. si sí, sentido, sí. ¿en se sufre, ¿no?, también, que hemos... Sí, sufre. uno claro, de los platos que me gustaría que recordara, lo, los platos que hemos desgustado hoy, con ese maridaje que habéis sí, hecho, oh, también sí, combinado también. todo, porque todo ha sido súper equilibrado. Sí. Eh, hemos empezado por un tartar de atún, que ha ido marinado con un cava, un pino noir de anacodor -ñu. Luego hemos hecho un huevo escalfado con trufa negra, lo hemos marinado con un trajinero, eh, ...luego hemos hecho unas gambas eh, salteada con salsa de puerro y sojas... lo hemos marinado con un eh, albariño... ...no, perdón, un chardonnay... ...está al mar, ha sido un chardonnay de, de Macomb... ...luego ha sido un filete de San Pedro relleno de carne de cangrejo noruego con una salsa de bogavante. Ahí sí estaba el albariño. Sí, y así el albariño un pecado mortal que se llama un albariño de una poca producción familiar eh, distinto a lo que está uno acostumbrado a catar. Y por último, un solomillo a la pimienta negra con ciruelas negras, el hemos maridado con un vino tinto de, de la Ribera del Duero. Y luego de postre podemos bueno, tener los soufflé, un soufflé al Gran barnier, otro de mango y fruta de la pasión y un crujiente de chocolate blanco, negro y caramelo con helado. Y ahora estaremos con que, que su carta de antes y después, después es muy importante también, sí. porque los vinos que se toman antes pero ahora les faltan los de después, los después y los cafés de todo el mundo. Café. Claro. Tengo cafés, infusiones... Eh... Mira, es curioso porque a mí cuando estaba haciendo, cuando les propuse la idea o, o conjuntamente los tres hablamos de cambiar esa imagen y de cómo hacer las cartas y to... claro, indudablemente ahí hay alguien detrás que no éramos solo los tres. Había que imprimirlas, había que <coughs> diseñarlas, había que... Toda nuestra idea... <coughs> teníamos que ponerla en manos de alguien que la que la llevara a cabo, que claro, fue Kiko Hiraldo y así Kiko surgió sí, sí. y el que ha hecho así, y sigue con nosotros uh -huh. por supuesto porque ha hecho el de mis hijos sí, también. También, también el logotipo del restaurante y la verdad que un gran diseñador bueno, pues enhorabuena, como dirían los franceses, chapeau. chapeau, nos quitamos el sombrero ante vosotros, bueno, ante esta mucho. exquisita gastronomía que hemos disfrutado, pero de verdad, verdad. súper bien en todos los sentidos, ¿eh? bueno, y aquí hemos puesto todos los sentidos. Sí. Bueno, me alegro mucho, me alegro, me alegro sí, mucho. Sí, porque yo, por ejemplo, mi hijo, que es artista... Ellos lo conocen sí. y un día le pregunté, oye, ¿tú a qué artistas reconoces más o cuáles te gustan más o qué lo que más? Y yo, los cocineros. Oh, el restaurante, los cocineros, me quedé así. Dice, es que yo hago una escultura y nadie se la puede comer, pero ese arte en ese plato se no lo come y entonces siguen funcionando los sentidos. No va, claro. sí. sí, no, Es increíble porque siempre, desde que te conocemos hace muchos años, siempre es la misma persona. Siempre sabes saber estar con tus clientes. Yo creo que también es una de las partes del éxito. Importante. Aparte sí, de la gastronomía que tenéis aquí como, bueno, como le, ayuda, sí. le ayuda en sala sí. el hijo de Albert que sí. es muy bueno. En... Sí, sí. Mi sobrino. Sí. Jonathan después está con nosotros también se sacó el título de sommelier sí. y bueno y aquí la familia sigue en la brecha. Ya llevamos por la tercera generación y ya llevamos son 50 años. Entonces, la verdad que para nosotros siempre es un placer ver que la gente disfruta y, y eso claro. es, lo, es lo, lo más bonito. Muchísimas gracias. Vamos a seguir gracias. aprendiendo de vosotros, de los profesionales, tanto de nuestra querida Maribel como de Simo que siempre nos enseña algo y hoy hemos aprendido sí, sí. muchísimo de vosotros cada bueno, día. Gracias. gracias. gracias. Gracias.